Martillo puntas plásticas Nuestro martillo incluye doble cara suave que ofrece un golpe sólido sin dañar pequeñas partes o superficies acabadas Tiene un mango de PVC que ofrece el control cómodo y antideslizante